Hola mis amigos, ¿cómo están? Después de casi tres semanas ocupados en actividades propias y por supuesto de nuestra vida de emprendimiento, nos hacemos viajes y actividades y nos tienen un poco ocupados. Pero hoy decidimos retomar nuestras conferencias porque son importantes, tanto para nosotros como para ustedes. Seguramente los que nos siguen están preguntándose qué pasó, por qué Boris no está haciendo presentaciones todos los días a las 7 de la noche. A partir de hoy comenzamos. La verdad que muy contento. Como siempre, ustedes pueden vernos en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche o en nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí pueden ver ustedes en Visión de Futuro. Estamos hablando temas que tienen que ver con la vida diaria y la vida espiritual. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema diferente pero en la semana estamos hablando, vamos a comenzar con la tercera señal de la venida de Cristo. Mañana continuaremos con ese tema. Son 14 señales que vamos a tratar durante cada una de las noches. Estamos en la número tres, si no me equivoco. Vamos a comenzar con la cuatro el día de mañana. Hoy vamos a hablar acerca de por qué la rutina y la formalidad juegan en contra de la espiritualidad. Hoy estábamos recibiendo el sábado a la puesta del sol mi esposa y yo, y yo comencé a pensar que todos los viernes a la puesta del sol, como parte de nuestra rutina, de nuestra formalidad, tenemos un proceso de actividades supuestamente espirituales durante el recibimiento del sábado. Cuando éramos niños aprendimos una forma, cuando éramos jóvenes practicábamos en la misma forma, cuando llegamos a personas mayores o adultos, y quizás a nuestra vejez, seguimos con la misma formalidad. Estábamos hablando, algunos pastores, cuando yo trabajaba para la iglesia como líder religioso, estábamos hablando acerca de las visitas pastorales. Y le comentaba el uno al otro, cuando tú comienzas tus visitas pastorales en una casa y haces una oración, la primera oración posiblemente que sea a las 10, 11 de la mañana, cuando llegas a la casa de una familia, posiblemente tu oración sea una oración bien sentida, bien pensada. Vas a la siguiente, a la media hora siguiente, a la hora siguiente en otro hogar, vas a almorzar y por la tarde haces unas visitas y por la noche y continúas durante el día cuatro, cinco, seis, siete visitas. Y yo me pregunto, le preguntaba a ellos, ¿no? ¿Cómo terminas la última oración? Escuchar los casos de cada uno durante un día y hacer una oración. ¿Qué tan sentida es esa oración? ¿Qué tan veraz? ¿Qué tan verdad es la oración? Eh, conversé hace unos días con una abogada, estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Y le hablaba a la doctora y le decía, doctora, este caso de este joven que ha sido herido en un trabajo, no tiene la capacidad de poder reclamar y parece que si sí, puede, me dijo el doctor Boris, este, en realidad su caso está ya en la, está judicializado, hay que esperar, hablaba con tan poco sentimiento. En cierta medida no tenía tanto, ninguna identificación con el problema de este muchacho, perdió el oído, perdió el ojo, estaba sin dinero, estaba abandonado, salió en la televisión incluso. Yo me pregunto: el tratar casos rutinarios, cada uno de ellos, ¿afecta tu relación con esa persona? ¿Afecta tu relación contigo mismo? ¿O son tantos casos que ya se vuelven rutinarios? Formales. Hablaba con un médico y me contaba, en el hospital todos los días mueren personas. Me pongo a pensar cómo afecta tu trabajo profesional con tu realidad personal o tu relación personal con esa actividad. ¿Es cada persona que muere una persona diferente? Ah, me dirás, pero no puedo estar yo todos los días entristecido porque muere una persona. Bueno, no tienes que entristecerte, porque hay personas que están sufriendo de cáncer muchos años y que necesitan realmente descansar. Dejar descansar a la familia también, que todos los días tiene que ir al hospital y, y las quimioterapias y el tratamiento. Realmente difícil. Yo tuve un amigo que fue a visitarlo faltando unos 15 días para morir y él estaba realmente enfermo. Y él estaba preparado y me dijo, Borisio, oh, yo me siento bien, he hecho todo lo que Dios me pidió para poder sanarme y no he podido sanarme. Cuatro años y medio con un cáncer que supuestamente en seis meses me iba a matar, pero cambié mi rutina de alimentos, mejoré, este, me preocupaba en cada alimento de saber que estoy alimentándome correctamente para poder evitar que el cáncer me ganara. Pero así es la vida. Dejo a mi esposa, a mis dos hijos. Supongo que todos estarán tranquilos y al Señor verá cómo los cuida y los protege durante mi ausencia. Este asunto individual de la relación con una situación que tenía este amigo me hace pensar de que tanto para el bien como para algo tan malo como la muerte, debemos tener un acto de conciencia profunda respecto de cada situación, de cada persona, de cada uno de nosotros. No podemos caer en la rutina de una formalidad tan, yo diría, hasta placentera para algunos, porque creen que cuando hacen eso, están haciendo realmente una actividad espiritual. En el capítulo 1 del libro de Isaías, el versículo 18 y 19, incluso desde el 16, Dios se revela contra las actividades formales de sacrificio de cada ser humano en el pueblo de Israel. Incluso les dice: Me traéis ofrenda vana, ofrenda que me es abominación. ¿Por qué? Una, un acto de rutina y formalidad no necesariamente tienen que ser malas, pero ¿por qué estas se convierten en algo malo para la vida espiritual? Cuando estas solamente son actividades externas. Cuando son acciones que nosotros tenemos solamente para cumplir un hecho, para cumplir un pedido, entre comillas, de parte de Dios, hacia nosotros y que nosotros queremos satisfacer o responder o qué sé yo, actuar de una manera como Dios aparentemente lo pide y supuestamente es lo correcto que hacemos, lo que nos satisface, porque está dentro de un protocolo rutinario y formal. Y Dios se revela contra eso que Israel traía. Me traes ofrenda, me traes sangre, me traes cebo, me traes carne, me traes piel, me traes animales en cantidad, pero tu corazón está lejos de mí. Ustedes habrán visto que muchas veces los seres humanos, eh, ante una situación de relación con tu pareja, tomamos una acción de indiferencia interna. Normalmente por fuera no lo mostramos. Oh, sí, mi amor, te amo aquí allá. Pero es tanta la, la situación que muchas veces tenemos que tomar una actitud realmente formal para satisfacer al otro. Pero no tiene nada de realidad esa relación con un acto de amor, de entrega, de preocupación por la otra persona la toxicidad media en la relación de tal modo que como no puedes resolverla a través de una separación o a través de una un acto de conciencia, una conversación, una conciliación, cualquier cosa que tú puedas intentar para vivir realmente en amor, como no puedes porque hay egoísmo, hay eh, orgullo en uno o ambos, terminas finalmente en una relación aparentemente muy bonita pero que solamente es forma, que no tiene nada por dentro. ¿Qué puedes hacer con este hombre que no va a cambiar, que nunca quiere cambiar? ¿No quiere cambiar a qué? ¿Qué puedes hacer con esta mujer? No, no quiere obedecer, no quiere hacer un esfuerzo. ¿A quién? ¿A ti, a tu forma de ser, a tu formalidad, a la formalidad de ella, a la formalidad de él? ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto no está en la forma. No está en el acto rutinario, por más exacto en sus pasos que sea. Si tú vas a una iglesia, por ejemplo, ya sabemos, espacio de cantos, entra la persona, da una bienvenida, una oración de rodillas, pequeño informe, la escuela sabática, por ejemplo, viene una, un informe a nivel mundial, acerca de cómo promover las ofrendas para un proyecto especial. O sea, tú te lo sabes de memoria. Y algunas personas están hasta dormidas en la iglesia porque la formalidad mata la espiritualidad. Hace unos días, un amigo, Miguel, publicó algo interesante. Y él habló acerca de que cuando somos niños, somos afectos a ciertas circunstancias y producen heridas. Y normalmente la, el concepto de que son heridas, pues emocionales, y yo acepto que muchas de esas eh, acepciones son verdaderas, son correctas, pero no en todos los casos. Y lo comentamos y llegamos a unas conclusiones con varios amigos que participaron de que hay otra cara de la moneda, que podemos darle a la rutina y a la formalidad otro sentido. En mi libro, yo creo, en mi segundo libro, donde yo revelo un poco mi situación personal y también la situación de la rutina, de la vida espiritual, de una religión, es que no podemos dejar la formalidad solo por dejarla, sino más bien, siendo que no podemos dejarla, porque tiene que ver con la liturgia de una congregación, etcétera etcétera hacer algo que sea propio, que sea individual que sea un acto de conciencia. Por ejemplo, voy a cantar hoy el sábado glorioso, qué lindo, voy a descansar. ¿Realmente quiero descansar? ¿O lo canto por cantar para comenzar un programa? No. Entonces, mientras canto, hacer de las letras de esa música realmente algo que sea consciente, que sea propio de mí. Hacer mías esas palabras. Cuando despedimos el sábado, por ejemplo, ¿no? Día santo del Señor, o oh, cuán pronto en pasar. En la expresión, o oh, cuán pronto en pasar, yo estoy seguro que muchos de nosotros estábamos contentos de que termine ya el sábado porque queremos ir a comer, un pollito de la brasa, con la familia, salir a jugar, a un partido de fútbol. O sea, en realidad no queremos que se alargue, que para muchos es aburrido, especialmente para los niños, donde todo se les prohíbe, no pueden caminar, no pueden gritar, no pueden jugar, no pueden correr, no pueden bañarse. El sábado se convierte a veces en un lugar, en un momento realmente atroz. Entonces, creo que de alguna manera nosotros como que nos gusta la rutina porque supuestamente estamos haciendo lo correcto. Pero ¿de qué sirve la rutina? ¿De qué sirve la formalidad? Si esa formalidad es solamente un protocolo externo. El otro día una amiga me felicitó porque le felicité el día de su cumpleaños. Gracias, Boris, por acordarte de mi cumpleaños. Yo no me acordé de su cumpleaños realmente. Yo no me acuerdo de su cumpleaños. Las redes nos, nos hacen recordar. Hoy es el cumpleaños de fulana. Y tal. Feliz cumpleaños, amiga. Feliz cumpleaños todo el mundo. Hace lo que realmente es una felicitación en las redes. Es un cumplido. Y Dios está cansado de lo cumplido. Dios está aburrido de esos cumplidos que, pues, oh, ya se ocultó el sol, voy a cantarle a Dios, pero ¿realmente queremos cantarle? Dios está contento con la formalidad, con el acto cumplido de querer decir, ok, yo tengo que ir a cantar, tengo que ir a alabar, pero ¿realmente estás alabando? Entonces, ¿qué hacer cuando la rutina y la formalidad controlan mis actividades espirituales? Entonces, voy a buscar en cada acto rutinario o en cada acto eh, eh, protocolar, formal, que cada actividad sea un acto consciente y que lo haga mío. Les voy a contar un poco cómo se puede lograr eso. Yo, por alguna razón de locura e inquietud, estudié aeronáutica para manejar avionetas una de las cosas interesantes que aprendimos allí que todo piloto debe sabe que no puede caer en la rutina, que no puede caer en la formalidad aunque tiene que seguir un protocolo exacto en cada vuelo él debe comprobar, no solamente el acto de saber los protocolos o seguir los pasos del protocolo de seguridad, sino también debe ser consciente de tal actividad y confirmarla con sus palabras. Un piloto, el copiloto, van a tomar el avión, suben a él, el piloto es el que manda, es el que hace el comando. Y el copiloto es la persona que ayuda en el comando. Es el asistente del piloto. El piloto normalmente está a la izquierda y el copiloto está a la derecha. Si él dice switches para aleros, el copiloto debe ir y tocar el switch y ser consciente que puso en on, prendió los aleros. Estoy poniendo un ejemplo que de repente no se usa en, en un avión comercial, no tengo idea, yo no manejo aviones comerciales, he manejado solamente avionetas pequeñas, logré sacar mi licencia y por supuesto. Tú cada cosa debes hacerlo de manera consciente. Por ejemplo, en la avionetita pequeña, mi instructor me dijo, tú tienes que gritar antes de prender el motor, porque tú estás en un motor con hélices y podría haber personas, niños, animales caminando alrededor de las hélices. Entonces tú tienes que mirar adelante, a los costados, mirar cada lugar y gritar, ¡Clear! Entonces recién prender tu motor. O sea, tú tienes que confirmar conscientemente Dentro del protocolo, lo haces todos los vuelos. Antes de los vuelos, tienes que seguir un protocolo. Tienes que mirar. Tienes que confirmar. Tienes que actuar conscientemente. Porque si no lo haces a conciencia, puedes obviar un principio de seguridad. La verdad que a mí me enseñó muchísimo eso. Y me cuestionó también en mi vida espiritual. Cuando canto, ¿qué hago? ¿Soy consciente de lo que digo? Cuando le oro a Dios y le digo, Señor, bendice mis negocios, ¿es lo que siempre le digo? Bendice a mi familia, cuida de mi mamá, mi papá. ¿De qué quieres que lo cuide? Ah, no, pues ¿para qué le voy a decir cada cosa específica? Ya Dios sabe. ¿Es eso lo que realmente Dios te pide? es pues una formalidad, claro, tengo que poner a mi mamá, pues al cuidado de Dios, si no lo hago, ¿qué van a pensar los que están conmigo cuando oro? Por eso cuando la oración, la oración de Cristo, al enseñarle a los discípulos, cuando les dice, entra en tu aposento en secreto, el Dios que vea en los secretos, ¿por qué, ¿por qué utiliza la palabra en secreto? Era cada salida al Getsemaní de Jesús para orar, una actitud o una actividad rutinaria? Posiblemente. ¿Era una actitud protocolar? Sí. ¿Era una, un momento de comunión eh, formal? Sí. ¿Pero qué es lo que Jesús le decía? Por lo menos en la oración antes de llegar al Gólgota, Jesús hace una oración muy especial. Y no era una oración especial porque él iba a ir a la cruz solamente, sino que él tenía la diríamos, la conciencia de hacer una oración a su padre, cada vez, cada instante, él estaba en relación con su padre, que no fuera parte de la rutina sin un acto de conciencia. En realidad, nosotros estamos cargados de rutinas y, y, y formalidades, y eso nos hace sentir satisfecho, ya cumplí, oh, qué bueno, ya canté, ya recibí el sábado, ya despedí el sábado, ya fui a la iglesia, ya, ya fui el domingo, ya estudié la Biblia, o sea, por lo menos cumplimos la formalidad y nos satisface, pero no, no nos satisface realmente el acto consciente, sino el hecho de ser formales, el hecho de cumplir la rutina, yo siempre he dicho que la rutina es un instrumento satánico para la espiritualidad. No más miren a las personas cuando van a las iglesias. Salen de ahí y sigue su vida igual o peor. Gracias a Dios por aquellos que salen de allí y están mejor. Las cosas que van a suceder en nuestro cuerpo espiritualmente van a ser para mejor en la medida en que nosotros seamos conscientes de aquello que queremos mejorar. Yo me imagino muchas personas yendo al hospital y el médico les da unas medicinas, y la persona dice, Ay, ¿para, qué? ¿para qué lo voy a tomar? Yo Igual me voy a mejorar solo. Yo me imagino a gente yendo a la iglesia, o yo me imagino a gente practicando su formalidad, Si Dios igual nos cuida. Como decía un hermano evangélico, la gracia de Dios nos alcanza para todos. No importa lo que hagas o lo que no hagas, ya Cristo murió por ti, tú vas a ser salvo. Me sorprende la negación al acto consciente de la comunión. La comunión no es una formalidad. La comunión con Dios no es un asunto que, si lo hago bien y si no, no, igual yo recibo el beneficio. No, yo recibí el beneficio sin merecerlo, pero yo no voy a poder merecerlo si yo no me conecto y no acepto. No tienes que actuar ni, ni, ni comportarte bien, porque la obediencia no te va a hacer alcanzar la misericordia de Dios. La obediencia no. La obediencia va a mostrar que tú alcanzaste la misericordia de Dios porque tú estuviste en comunión, consciente con Él. Un joven se acerca a Jesús le dice, maestro, bueno, ¿qué, nos, qué me falta para alcanzar la vida eterna? Yo guardo los mandamientos. Oh, eso ya lo he hecho toda mi vida. La formalidad estaba en él. Había cumplido la formalidad. Una cosa te falta, le dijo él. Anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. En otras palabras, deja todo y cree en mí. Y comienza a vivir una vida de relación conmigo. De otra manera, toda la formalidad no te sirve. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es el reclamo de Dios. Es el reclamo de Dios a que tú tengas una comunión diferente a la de Juan, a la de María, a la de Juanita, a todos. Porque tú eres una persona diferente. Dios se relaciona contigo de manera diferente. Muchos lo hemos mencionado de manera permanente. Que dice, la relación con Dios es un asunto personal, pero estamos luchando mañana, tarde y noche, tratando de encajar a las personas en nuestra forma de ser espiritual, en nuestra práctica espiritual. Por último, no es personal, pues. Entonces, no es un asunto individual, no es un asunto particular. Y si yo quiero alabar a Dios levantando las manos, ¿por qué te molesta a ti? Y si yo quiero lavarse de rodillas, ¿por qué, te, por, ¿por qué te molestas? Y si yo quiero orar sentado, ¿por qué te, te incomoda? Ah, no, todo se tiene que arrodillar. Esa es la formalidad. Y con la formalidad hemos convertido más cristianos a Satanás que a Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos dentro de la formalidad, estamos perdidos, como la dracma perdida que estaba dentro de la casa, y que, por supuesto, cumplía una función específica de seguridad para la familia, para la mujer, para no ser rechazada, etcétera, etcétera. Ah, no, pero la mujer dice, no, no es que yo no tengo todas mis dragmas, hay una que se perdió. Voy a buscarla. Y toma un acto consciente y se sale de la rutina y se sale de la formalidad, busca a sus amigas y comienza a buscar la moneda porque de eso dependía su matrimonio. Tú tienes que aprender a buscar esa dracma perdida dentro de tu formalidad, porque allí puedes perder tu salvación. Yo me lo digo todos los días. Yo me revelo la formalidad. No sé por qué tengo eso. No sé si cuando era niño me querían someter de esa manera todos los días, a hacer lo mismo. Y cuando ya tuve el privilegio de poder decidir por mí mismo, rompí ese concepto. Comencé a buscar a Dios en la informalidad. Y terminé encontrándolo. Me di cuenta que ser formal me aburría. Ser formal me hacía una persona hipócrita. ¿Ustedes han visto esa gente que habla de empatía? Hay que ser empático. Como, oh, yo te entiendo. No te, no te entienden. Es una forma de decir. La empatía es hipócrita. O tienes que ir diciéndole a la gente, ¡ay, me caes mal! También puede ser un acto inadecuado porque tu análisis de por qué la persona te cae mal no necesariamente porque la persona es mala, sino porque de repente tú eres la persona, el problema. Así que por esa razón hay que ser sinceros y nuestra relación tiene que ser plena y transparente. Entonces, bajo todos estos conceptos que hemos mencionado el día de hoy, ¿cómo mejorar? nuestra espiritualidad, sin dejar la rutina y la formalidad. Hacer lo que hace el piloto. En cada vuelo, ser consciente de que cada cosa que tú hagas o no hagas, debe ser fruto de tu deseo, de tu anhelo, de tu preocupación, de tu conciencia. Que sea el resultado de un análisis individual de tu conciencia. Que el Espíritu Santo trabaje ahí. Para que tú puedas lograr eso, tú necesitas pedir. En eso sí, yo te induzco a que lo hagas. Pedir. O dejarte abrir tu corazón y mentalmente decir Espíritu Santo. Haz en mí lo que tú quieras hacer para que yo sea consciente de lo que yo debo ser consciente. Para que mi relación contigo no sea fruto de una formalidad y que me haga contento la formalidad y no en sí la conciencia que llevo dentro de esa formalidad. El Señor dice: Acuérdate de mí en la mañana y haz de esto tu primer trabajo. Y toda la gente. Cree que el amanecer es el momento para orar, para todo. durante el día ni se acuerdan de Dios. ¿Es eso lo que realmente busca Dios? ¿Un tiempecito pequeño? Estábamos hablando el otro día de inversionistas, ¿no? A veces invertimos con Dios, Él invierte el 99%, nosotros invertimos 1% y queremos recibir ganancias al 50%. Esa es la forma como nosotros creemos que podemos hablar con Dios y hacer la vida con Dios. La vida con Dios es una vida de constante dependencia. Dios nunca quiso que seamos independientes. Dios siempre quiso que seamos dependientes, electores de su voluntad. Yo siempre hablo del joven, del joven que se fue de la casa, el hijo pródigo, que él tenía que elegir quedarse con el padre, porque ahí estaban los privilegios de Dios para él. Y ese es el ejemplo de Dios con nosotros. Pero quiso ser independiente y se fue de la casa. Y cuando se dio cuenta, la vida es una vida desgraciada. Así somos los que somos independientes de Dios. La dependencia de Dios es una elección que nosotros hacemos para poder vivir una relación constante. Si quieres llamarle a eso formalidad, llámale. Pero que sea un acto consciente de ti hacia tu creador. Que no sea un acto hipócrita, que no sea un acto cumplido, que no sea un acto de la formalidad externa, de la rutina que a nada, que a nada construir. Es por esa razón, tratando de entenderme a mí mismo, luchando contra aquello que parece que me satisface porque es formal y me han dicho que eso sí acepta el Señor, me revelo ante eso porque quiero vivir una vida de relación constante, consciente, consecuente con lo que deseo en mi vida con Dios. Y por esa razón, quise esta noche comentar para ustedes que si tú vives una vida rutinaria, una vida formal, en tu vida espiritual, estás jugando contra tu vida y tu salvación. A menos que en ella le pongas el ingrediente de la conciencia, del deseo vehemente de cantar, oh cuán bello es este día, oh cuán hermoso eres Dios, Señor mi Dios, tú eres mi Dios, te acepto como tal. Que cada palabra que tú menciones dentro de la formalidad o fuera de ella sea un acto consciente fruto de tu necesidad de una relación individual con Dios. Sin algo vale la pena mi comentario, espero que Dios te ayude y con su Espíritu Santo que obra en ti para producir el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice su palabra. Gracias a Dios porque nos envió el Espíritu Santo que nos puede ayudar y convencer de pecado, de justicia, de juicio y llevarnos a la verdad, al camino que es Jesús. Por eso pedimos esta noche en oración que el Espíritu colme nuestras mentes y nuestros corazones de su presencia. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por darnos esta oportunidad. Queremos que tú nos ayudes a romper esas prácticas rutinarias, formales, hipócritas, y a buscar un acto de conciencia, de necesidad de tu presencia a través de tu espíritu en nosotros. Haz que tu espíritu nos haga consciente, porque nosotros solos no podemos para vivir una vida de relación dependiente, pero por elección. Que podamos ser siervos tuyos, porque hemos elegido que tú seas nuestro Señor, porque eso es lo que realmente nos conviene, nos hace bien, porque en Él, en esa condición de relación, podemos encontrar la salvación. Padre amado, aquí estamos, cada día luchando contra aquello que nos satisface porque es formal, pero que sabemos muchas veces que es solo un acto hipócrita. No queremos eso. Queremos vivir un acto de conciencia, sabiendo el tiempo que vivimos, y prepararnos para aquel día cuando vengas y veamos tu rostro. Danos paz y seguridad. Danos fe en Jesús y que Él sea nuestro Salvador. Te elegimos esta noche. En su nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Puedes mirar nuestros videos en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. O mirar también otros videos aquí en Facebook Live. Lo puedes compartir. Y si te gustó, pues coméntanos. Que Dios te bendiga. Boris Darmon para servirles, un servidor todas las noches a partir de hoy otra vez a las 7 de la noche. Buenas noches, un abrazo para todos. Feliz sábado.